Y es que después de que Chivas llegara a un acuerdo con José Juan Vázquez para que este regresara al equipo, Santos anunció este miércoles al futbolista con el que le pagarán al gallito, y Alan Cervantes se convirtió oficialmente en nuevo jugador de Santos Laguna.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 Debutó en la Liga MX en el torneo Apertura 2017 con el Conjunto de León, al que llegó en calidad de préstamo por parte de Chivas, donde realizó su proceso de fuerzas básicas. En el torneo Clausura 2018, regresó a la institución Tapatía, con la que conquistó la Liga de Campeones de la CONCACAF en 2018, título que le permitió disputar la Copa Mundial de Clubes en los Emiratos Árabes Unidos meses más tarde, añadió el club lagunero. De la misma forma, tiene un importante recorrido en selecciones nacionales menores, al participar en la Copa del Mundo super 17 chile 2015 copa del mundo sub 20 corea del sur 2017 juegos centroamericanos y del caribe barranquilla 2018 y también torneo esperanzas de tulón en 2018 en el que tricolor sub 21 consiguió el subcampeonato destaca por su dinamismo y su recorrido en la cancha capaz de pisar las dos áreas es hábil en la conducción del balón y cuenta con estatura para ayudar en el juego aéreo concluyó el comunicado y bueno amigos eso es todo por hoy qué te parece el nuevo refuerzo que llega al conjunto lagunero es un buen jugador, esperemos que cumpla con nuestras expectativas. Ya sabes que puedes dejar tu opinión en la caja de comentarios, recuerda que los leo a todos.